Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto Verbos terminados en AR número 11 Imperfect tense Verbs ending in AR video number 11. Calentar To heat Yo calentaba Tú calentabas él, ella, usted calentaba. Nosotros, nosotras calentábamos. Vosotros, vosotras calentabais. Ellos, ellas, ustedes calentaban. Yo siempre calentaba mi cena antes de comerla. Cerrar. To close. Yo cerraba. Tú cerrabas. Él, ella, usted cerraba. Nosotros, nosotras cerrábamos. Vosotros, vosotras cerrabais. Ellos, ellas, ustedes cerraban. La puerta del colegio se cerraba a las 7 de la mañana. Comenzar. To begin. Yo comenzaba. Tú comenzabas. Él, ella, usted comenzaba, nosotros, nosotras comenzábamos, vosotros, vosotras comenzabais, ellos, ellas, ustedes comenzaban. Los trabajadores comenzaban el día de muy buen ánimo. Despertar. To wake up. Yo despertaba. Tú despertabas, él, ella, usted despertaba, nosotros, nosotras despertábamos, vosotros, vosotras despertabais, ellos, ellas, ustedes despertaban. El bebé se despertaba tres o cuatro veces en la noche. Enterrar, to bury. Yo enterraba. Tú enterrabas. Él, ella, usted enterraba. Nosotros, nosotras enterrábamos. Vosotros, vosotras enterrabais. Ellos, ellas, ustedes enterraban. Manuel enterraba las semillas en el suelo. Negar. To deny. Yo negaba, tú negabas, él, ella, usted negaba, nosotros, nosotras negábamos, vosotros, vosotras negabais, ellos, ellas, ustedes negaban. Ella nunca le negaba su ayuda a nadie. Pensar. To think. Yo pensaba... Tú pensabas, él, ella, usted pensaba, nosotros, nosotras pensábamos, vosotros, vosotras pensabais, ellos, ellas, ustedes pensaban. Mi padre siempre pensaba en un buen futuro para todos sus hijos. Estudiar, to study. Yo estudiaba. Tú estudiabas, él, ella, usted estudiaba. Nosotros, nosotras estudiábamos. Vosotros, vosotras estudiabais. Ellos, ellas, ustedes estudiaban. Yo estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Sembrar. To sow. Yo sembraba, tú sembrabas, él, ella, usted sembraba. Nosotros, nosotras sembrábamos, vosotros, vosotras sembrabais, ellos, ellas, ustedes sembraban. Nosotros siempre sembrábamos árboles en la finca. Temblar, to tremble. Yo temblaba, tú temblabas, él, ella, usted temblaba, nosotros, nosotras temblábamos, vosotros, vosotras temblabais, ellos, ellas, ustedes temblaban. Mi hijo siempre temblaba de frío. Empezar. To begin. Yo empezaba, tú empezabas, él, ella, usted empezaba, nosotros, nosotras empezábamos, vosotros, vosotras empezabais, ellos, ellas, ustedes empezaban. Mi tío empezaba a trabajar a las 8 a.m., tropezarse, to trip. Yo me tropezaba, tú te tropezabas, él, ella, usted se tropezaba, nosotros, nosotras nos tropezábamos, vosotros, vosotras os tropezabais, ellos, ellas, ustedes se tropezaban. Tú siempre te tropezabas antes de hacer un gol. Círculo de verbos número 11, imperfecto de los verbos terminados en AR. En este video estudiamos los verbos calentar, cerrar, comenzar, despertar, enterrar, negar, pensar, estudiar, sembrar, temblar, empezar y tropezar. Esta es la segunda parte del círculo de verbos o la parte inferior de este círculo. Aquí tenemos la, los 12 verbos con sus respectivas raíces para la conjugación de estos verbos en el imperfecto. Spanish Verb Conjugation. La conjugación de los verbos en español.